Este ejercicio me gusta mucho porque deja claro las potencias que usamos en el día a día. Recuerda que la potencia activa es la potencia promedio que consume la carga en un ciclo y la potencia reactiva es la potencia pico que la carga intercambia con el sistema. En este caso tenemos las potencias máxima y mínima, con esos valores calculamos la potencia promedio que nos da 1474 vatios. Ese valor lo reemplazamos en la fórmula de la potencia instantánea Tenemos el valor de tensión y no tenemos ni la corriente ni el factor de potencia Entonces dejamos las incógnitas del lado izquierdo y deben ser igual a 29.48 Escoge el factor de potencia que me parezca, para este caso supongo que es de 0.5 en atraso, entonces con ese valor despejo la corriente, teniendo como resultado 58.96 amperios. Ya con esos valores calculamos los valores RMS de tensión y de corriente dividiendo el valor máximo por raíz de 2. Con estos valores calculamos el valor de la impedancia y nos da 0.8480 de resistencia y menos 1.4689 de reactancia. Nos piden la potencia aparente, entonces el resultado de multiplicar la tensión por el conjugado de la corriente, dando como resultado 2947.9 con ángulo de 60 grados, teniendo una parte real de 1471 y una parte reactiva de 2553. El valor de inductancia lo calculo teniendo en cuenta que la reactancia inductiva es igual a omega por la inductancia despejando me da un valor de 3.9 milihenrios. Finalmente nos piden la potencia instantánea máxima en la inductancia que acabamos de calcular. Recuerden que la tensión una, en una inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Reemplazando los valores que tenemos nos da un valor de menos 86.68 seno de omega t menos 60. La potencia instantánea entonces es b por i teniendo como resultado 2538 seno de 2 omega t menos 120 entonces vean que el valor máximo es casi la misma q que calculamos en el paso anterior